En este video vamos a ver cómo con poblaciones es posible hacer el análisis de una zona, una región del país. Para eso vamos a acercarnos, vamos a buscar Gran La Plata y haciendo clic sobre la etiqueta de Gran La Plata nos vamos a focalizar en ese aglomerado. El buscador es una de las formas de acceder a indicadores, voy a escribir necesidades para encontrar necesidades básicas insatisfechas, que me despliega a la derecha un panel con las distintas categorías totalizadas para el Gran La Plata hay 22.331 hogares con necesidades básicas insatisfechas en el Gran La Plata y puedo ver las series para el censo 2001 o 2010 cómo son esos totales en cuántos radios eh, aparece entre un 15 y un 25% con hogares en esa categoría cuántos radios aparecen con hogares que superan el 25% teniendo necesidades básicas insatisfechas desde la parte inferior izquierda tengo la posibilidad de agregar también indicadores no solo desde el buscador y para eso busqué en ese panel los, el relevamiento de asentamientos informales de la organización Techo el cual está es público y está disponible en la plataforma ese panel agregó a la derecha las totales de ese relevamiento para la zona de Gran La Plata recortado para Gran La Plata y acercándome en el mapa puedo ver las áreas que techo identificó para facilitar la visualización apagué provisoriamente el indicador de NBI haciendo clic en, debajo de la, de, en el panel derecho y ahora puedo ir probando también cómo esto se ve en la vista de satélite puedo mezclar la vista de satélite con la información superpuesta del mapa y de igual modo puedo preguntarme en estas zonas qué cantidad de escuelas hay. Poniendo escuelas y aceptando en el buscador encuentro en el mapa la distribución de escuelas. Voy a volver a la vista de mapa para verlo de manera más clara los, los iconos de escuelas. De modo que puedo ir viendo cómo distinta información pública... Se representa en estas áreas, en estas áreas en que aparecen esos asentamientos informales, veo la distribución de escuelas, puedo sumar la distribución de farmacias, toda la información de diferentes fuentes, pero que hace a la combinación de situaciones en cada una de estas zonas. Si me acerco en el mapa voy a tener también disponible las facilidades de Street View de Google Maps, que me permite focalizar en estas áreas destacadas por techo y que inicialmente acercamos por indicadores del censo como SNBI. Puedo ver la vista de calle sin alejarme de los demás paneles y manteniéndome dentro de la herramienta.